Hola, bienvenidos a Subseguros. Hoy vamos a ver cómo funciona el asistente virtual. El asistente virtual lo encuentran en el inicio y es este módulo que tengo aquí, que ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos entonces recordatorios de pólizas y recordatorios de, de pagos. Esos recordatorios son los que se envían de forma automática al cliente para que él sepa cuándo se vence la póliza y cuándo se vence el, el plazo para, para realizar los pagos. Tenemos entonces los correos esta es la plantilla de correos. La que estamos viendo es la de renovación. Entonces, tiene la información del cliente, el nombre del cliente, tiene el ramo, tiene el número de póliza que se va a vencer, tiene la fecha de vencimiento de la póliza y los tres botones de respuesta que el cliente puede, puede darle a, a la agencia. Quiero agendar una cita con mi asesor, si sí quiero renovar mi póliza y no estoy seguro de renovar mi póliza. La respuesta llega automáticamente al asistente virtual. Tenemos la plantilla de correos de cartera. Tiene también la información de cliente, la información de la agencia, el número de póliza al cual pertenece el pago, la fecha de límite de pago y el valor a pagar. Los dos botones de respuesta que son yo realice el pago o quiero agendar una cita con mi asesor. Como les decía, la respuesta va a llegar de forma automática al asistente virtual, que son las que ustedes están viendo acá. Las que son azulitas son las de renovaciones, y las verdes son las de, las de pagos. Desde el filtro, ustedes van a poder buscar por el nombre de cliente o por el número de póliza para ver la respuesta que el cliente dio al correo. Van a poder ver los correos enviados, los correos leídos y los correos contestados. Aquí van a poder configurar los días de anterioridad para cada alerta. Entonces tenemos dos alertas. Recordatorio de cartera con cuántos días de anterioridad a la fecha límite de pago quieren que les llegue esa alerta al cliente. Y de la misma forma en los recordatorios de póliza. ¿Con cuántos días de anterioridad quieren que llegue la primera alerta para recordarle al cliente cuándo se va a vencer la póliza? ¿Y con cuántos días la segunda alerta? Después de tener esa configuración, vamos a ir entonces al cliente para que ustedes puedan ver cómo se habilitan los permisos para que al cliente le puedan llegar esos recordatorios. De esta forma entonces ustedes habilitan los correos y los mensajes de texto para que de forma automática el cliente pueda recibir la información. Aquí está entonces el botón para habilitar el correo de pólizas y habilitar el correo de cartera. Aquí pueden habilitar los mensajes de texto de cartera y de pólizas. Los mensajes de texto son estos que tenemos aquí. Van a llegar al celular del cliente y estas son las plantillas que tenemos. Aquí entonces está una breve información y más abajo encuentran el link para que el cliente pueda eh, ingresar a la información y verla de forma más detallada. Espero que les haya servido mucho este video. Muchísimas gracias.